Sabemos que todos conocéis a Francisco. Francisco Martín es doctor en Ingeniería Artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es presidente y consejero delegado de Big ML, compañía que cofundó en Oregón en 2011 y ha desarrollado la primera y más avanzada plataforma de Machine Learning del mercado. Francisco Martín es inventor o coinventor en una veintena de patentes en sistemas de recomendación y Machine Learning, muchas de las cuales fueron compradas por Apple en 2011. Eh, Francisco... Eh, yo apago mi micrófono y te cedo la palabra. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Y ahora necesito compartir mi presentación, como me has dicho aquí. ¿Vale? ¿Se, se, se ve la presentación de no? Si, si alguien pregunta algo, me dices tu feedback y me interrumpes tú y lo, y lo vamos haciendo, ¿no? Eh, Muchas gracias por la, por la atención. Eh, y como, como apuntaba Carmen, si hay alguna cosa que, que me queráis interrumpir en cualquier momento, me, me lo decís y, y e, intento intento responder a la, a la medida de lo, de lo posible y, e intentar hacer esto lo, lo más interactivo posible, aunque veo que, que sin, sin tener a todo el mundo comunicándose va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, voy a empezar eh, hoy. Eh, os quería hablar de las, las oportunidades que hay en el Machine Learning, ¿no? una especie de, de reflexión sobre el, qué, qué se puede y qué, qué, qué no se puede hacer a día de hoy, eh, que de alguna forma eh, pues permite, a lo mejor, generar un negocio a, alrededor de, de, lo que, de lo que es en sí la, la tecnología del, del Machine Learning. ¿no? las aplicaciones eh, hay muchísimas y lo comentaré pero lo, lo que se refiere, si, si quiero eh, hacer un negocio alrededor de Machine Learning, ¿qué es lo, qué es lo que podría hacer? ¿no? Y, y a lo mejor, eh, no, no sé cómo, cómo de avanzada es la charla, pero si os perdéis y no entendéis, me, me lo decís y e intento, intento adaptarme al, al nivel adecuado. ¿no? Eh, para empezar, hablando de, de oportunidades, eh, eh, y esto me sirve un poquito para saber cuál es la, la edad media de la, de la clase. Eh, no sé cuántos eh, se acuerdan de, este, de esta canción llamada Opportunities, de, de Pet Shop Boys, ¿alguien? O es completamente nueva. Entonces... Eh, eh, eh, durante la, la canción, aparte de del estribillo, eh, decía hay muchas oportunidades. Y si no las hay, vamos a hacerlas, o, o las, las, las puedes hacer y... y, y descubrir de nuevo, ¿no? O las puedes romper las, las, que, las que ya hay y, y crearlas, ¿no? Yo creo que, que, que en, el, en el Machine Learning hay una gran oportunidad y si la gente se lanza a hacer negocios alrededor de él, eh, yo creo que, que estamos a los prolegómenos de, de una gran revolución y, y va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, siempre empiezo las charlas eh, preguntando un poquito quién, quién hay en la, en la audiencia, eh, a lo mejor va a ser difícil hoy que respondáis, pero me gustaría saber... Eh, ¿Cuánta gente de aquí? Me parece que ha saltado una slide o pues está en orden eh, contrario. Pero bueno, ¿cuánta gente de aquí es experta en Machine Learning? ¿Ha publicado algún artículo en una de las grandes eh, conferencias? Eh, sí. Podéis levantar la mano, hay un muñequito abajo, justo sí. abajo de, de la presentación. Y los sí. que hayan publicado, que no hay nada. Eh, ¿Alguien que entienda los pros y los diferentes eh, eh, cons de las técnicas que, que se utilizan más en la, en la actualidad? Eh, ¿Alguien que...? que eh, muy bien. ¿Alguien que, que, sea, que esté realmente poniendo en práctica para el machine learning, que conozca los diferentes paquetes que hay y lo utilice de forma cotidiana? Eh, ¿Vale? Y hay eh, gente que esté tomando los primeros cursos de Machine Learning. Más gente. Ah, muy bien. Y hay no, gente que piensa que no se iniciación. Que haya visto la, la última película de Terminator. ¿Vale? Entonces, eh, eh, para seguir un poquito con el, con el sampling, ¿cuántas, ¿cuánta gente...? Porque no, no conozco el background de la gente que, que viene a la escuela o que tiene estos webinars. Eh, muchos abogados, economistas, gente que tenga un MBA. Vale. Eh, gente que... Estadísticos, matemáticos, algún biólogo astrónomo. Mm -hmm. eh, y luego gente que sea ingeniero de software. Eh, hay más gente de ingeniería de software, muy, muy bien. Eh, y luego otras profesiones, pues difícil de, de capturar aquí, ¿no? Pero, pero bueno, me da una buena idea. Eh, voy a empezar, a, a lo mejor siendo siendo muy, muy directo. Eh, y esto, le eh, comentaba antes un periodista que lo llevo diciendo varios años. Y, y el, el machine learning es algo eh, real y eh, la inteligencia artificial, eh, por mucho que me pese, incluso a pesar de tener un doctorado y demás, es, es totalmente lo que dice los bullshit, ¿vale? Es algo eh, que a día de hoy eh, se ha generalizado por encima de lo posible, se ha creado un gran hack alrededor de él. Eh, no nos va a matar, eh, ni, ni este año, ni la próxima década, y quizás nunca, eh, y sin embargo, pues el machine learning es algo, algo bastante real. Esta presentación yo creo que la, la tendrán acceso, podéis ver el link y esto es alguien ma, más eh, bastante conocido y, y viene, viene a, a, pues eso, ¿no? a repetir el, el mensaje que a lo mejor he estado dando yo varios, varios años atrás. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué pasa ahora el machine learning? Yo, una de las cosas que intento hacer es, es bajar el, el nivel para que la gente vea que esto es una, una tecnología. Eh, muy básica que pueda aplicarse a muchísimas cosas eh, y, que, y desmitificarla, ¿no? que no sea una cosa eh, que la gente la, la asocia a la ciencia ficción. El machine learning está pasando ahora por, por una serie de cosas. Eh. La, la primera es la madurez de las técnicas. Eh, esto no, no empieza ahora, hace, hace eh, eh, pues ya, ya prácticamente 40 años que se, se hizo la primera eh, conferencia Internacional en Machine Learning, en aquel momento era solo un workshop que, que pasó en Pittsburgh en 1980. Yo tengo la, la suerte de, de haber trabajado y tener como cofundador en PICAMEL a Tom Dietrich, que es uno de los fundadores del Machine Learning. ¿vale? Entonces, durante muchos años pues, han estudiado estas técnicas y han llegado a un, a un nivel de madurez donde empiezan a pasar de la academia a la, a la industria. ¿vale? La, la segunda pieza del puzzle pues es la velocidad de los ordenadores. Si tú miras a, a qué nivel se puede hacer procesamiento ahora, yo lo comparo con el procesamiento de cuando hacía la tesis o cuando estudiaba la carrera, pues es eh, increíblemente mucho más superior y, además, mucho, mucho más barato. Recuerdo recuerdo pues que me este 96.000 pesetas en 16 megabytes de memoria en el, en el año eh, 94, ¿no? qué, qué, ¡Qué barbaridad! Por 16 megabytes de memoria, imagínate, por ese dinero lo que podrías comprar ahora, ¿no?, en, en Gigabytes. Eh, eh, y, por otra parte, pues toda la abundancia de datos que es producto de la digitalización que empieza, pues, a, a mitad de los, de los 90, ¿no? con todo el paso que, que en ese momento eh, se produce, pues, de, de Internet, también de los, eh, de, del mundo académico y militar a, a, la, a la sociedad, ¿no? Pues estamos viendo un poco el mismo paso eh, de la Academia industria para el Machine Learning y la única pieza que faltaba en el puzzle era eh, pues que las herramientas de Machine Learning fueran más fáciles de, de utilizar. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo en BigML durante ya más de, de ocho años y, y es lo que eh, hay otras compañías pues, que han hecho lo mismo y permite que mucha más gente pues, tenga acceso a, a poder crear aplicaciones de Machine Learning. Entonces, como digo, la, la historia es, eh, es eh, muy larga. Incluso, pues, eh, yéndose a los chips, se puede ir uno hasta, hasta 1952 o 53 donde se, se empieza a hacer el primer programa que, que juega a las, a las damas o aprende a jugar a las damas por sí solo. Y poco a poco pues, la, la gente ha ido haciéndose sus propios algoritmos hasta que esos algoritmos forman partes de, de librerías que más gente puede utilizar de 2011 pues hay una serie de compañías que empiezan a, a crear eh, el machine learning como un servicio de forma que son capaces de extraer eh, el funcionamiento de los algoritmos y hacerlo muy fácil para los desarrolladores y esto pues hace que cada vez se puedan construir pues, aplicaciones de forma más fácil y que en cierta medida pues eh, le, le llega a todo el mundo, ¿no? nuestro nuestra predicción es que pues a partir de 2020 2021 eh, eh, prácticamente todo el mundo tendrá acceso a una plataforma de, de la misma de la misma forma que a día de hoy todo el mundo tiene acceso a un ordenador o tiene acceso a una hoja de cálculo. ¿no? Ahora es, eh, es mucho más complicado, solamente pues, las personas que pueden bajarse eh, pues, una, en Scikit o R o cualquier eh, programa de Python o saber cómo utilizar algunas de las plataformas de Amazon o, o Google, pues tienen acceso en en algún momento todo el mundo, desde los niños en la escuela a, hasta cualquier persona en cualquier empresa, pues tendrá acceso a, a una plataforma que le permitirá explorar y poder, y poder utilizar los datos de una forma más eficiente. ¿no? Eh, para la gente eh, que viene con, con menos conocimiento de lo que es el machine learning, que, que al final pues muchas veces en muchas charlas se habla mucho y no, no, no se define, yo siempre pregunto, oye, ¿a ¿alguien se atreve a a darme una definición del machine learning después de haber estado mencionando aquí cinco veces si alguien eh, eh, se atreve que me lo diga he visto alguna pregunta por aquí eh, no sé cómo eh, voy a, me, me pregunta alguien José me pregunta si crees que vencerá al de escribir código yo creo que lo voy a contestar dentro de dos o tres slides si, si quieres y si no te contesto me lo preguntas de nuevo eh, eh, ¿Qué es el Machine Learning? ¿vale? El Machine Learning es capaz es, es un conjunto de algoritmos que es capaz de, de, dado un conjunto de datos estructurado de cierta manera, es capaz de encontrar una serie de patrones que se pueden utilizar para hacer inferencia. Es tan básico como eso eh, y es, es muy, muy potente, ¿no? porque a nosotros eh, eh, nos es eh, muy complicado eh, encontrar patrones pues, en cosas que tienen más de... de eh, ya con tres dimensiones nos cuesta en cosas que tienen cuatro o cinco dimensiones, nos cuesta muchísimo ¿no? a, nuestro, a nuestro cerebro. Y esto es algo que los algoritmos de machine learning lo pueden hacer de forma muy, muy eficiente. ¿no? Entonces, eh, dado un conjunto de datos, lo, lo que se le proporciona es un número de ejemplos y esos ejemplos pues, tienen una serie de características que es lo que permiten eh, hacer que eh, ese algoritmo pues, aprenda ese modelo y luego, dado un nuevo ejemplo, eh, el algoritmo es capaz de poder hacer una predicción y esa predicción eh, eh, siempre eh, viene dada eh, de un nivel de confianza que te permite pues, saber si la predicción la puede utilizar o no. Eh, eh, para, para responder a la pregunta antes que hacía José, eh, eh, una forma de ver el machine learning es, eh, es programar eh, los ordenadores con datos. De la misma forma que a mediados del siglo pasado, cuando nacen los, los primeros ordenadores, pues eh, se programan de forma física, ¿vale? Eh, literalmente, pues cambiando switches en, en una máquina, es como se, se programaban, eh, y a partir de, de los 80, pues nace la programación, eh, eh, que es un, un binomio de un experto, de un y un programador, un experto, conoce sobre un dominio en concreto y un programador eh, conoce un lenguaje de programación en, en concreto, y ese binomio pues puede ser una misma persona, puede ser eh, eh, una docena de personas para, para, para, para la parte experta una docena de personas para la parte de programación, pero normalmente es cómo se, como se, eh, se programan las aplicaciones, pues a, a partir de que el machine learning pues, eh, empiezas a ser efectivo a la hora de hacer aplicaciones, para determinados eh, problemas complejos, pues lo que se, se coleccionan datos, se aplica el algoritmo eh, de Machine Learning correspondiente y se encuentran esos patrones y se pueden programar eh, máquinas eh, de, una forma, eh, de una forma más, eh, más fácil ¿no? para determinados eh, problemas complejos. Voy a dar un, un, un par de, de ejemplos ahora eh, que, para, para intentar explicar esto mejor. ¿no? Imaginaros que yo soy una, soy una, una línea aérea y quiero implementar un programa de fidelización de forma que pues, cuando mi maleta llega tarde, pues, dependiendo del nivel de fidelización que tengo con la, con la línea aérea, pues, eh, mi maleta me la envían por un servicio express o mi maleta me la envían por un servicio regular. ¿vale? Esto es una regla que la persona de marketing o de negocio define y un programador la, la escribe. Y se aplica a Este tipo de, de, de programación no necesita machine learning en absoluto y este tipo de programación va a ser necesaria ahora y durante el resto de nuestra vida. ¿no? Va a haber muchas cosas que van a tener que, que hacerse de esta forma. Sin embargo, si yo quisiera eh, predecir eh, cuánto se va a retrasar un vuelo, pues es mucho más complicado el poder expresarlo con, con reglas. ¿vale? Hay muchísimos aeropuertos. Hay muchísimas distancias, hay mucha diversidad de tipos de, de problemas. Anoche en Madrid, pues una de las, de las pistas ¿no? no estaba en funcionamiento y eso provoca un retraso y es muy difícil el poder en la complejidad de poder poner eso, pues, en, en, en reglas, ¿no? escribirlo en programación tradicional. Sin embargo, tú puedes coger una, un conjunto de datos históricos sobre eh, diferentes aerolíneas, eh, eh, cuál es el, el origen de un vuelo, el destino del vuelo, eh, qué, qué retraso hay a, a la hora eh, de iniciar el vuelo, la distancia entre las tres ciudades y muchísimas otras variables, y puedes tener una estimación sobre si ese vuelo eh, va a llegar con determinado retraso. ¿no? Y una vez tengo un modelo a, eh, determinado retraso, pues puedo componer esos modelos para poder eh, eh, predecir pues la congestión del tráfico aéreo cuánto retraso va, va a haber en general ¿no? entonces eh, con machine learning recopilado los datos es muy facilito pues aplicar el, el, el algoritmo correspondiente y poder tener un modelo ¿no? de regresión que podría permitir la, el, el, estimar el, el retraso ¿no? Esto es un ejemplo muy de juguete no donde eh, pues ese modelo, si lo pones, esos datos los pusieras en PIGMED, pues puedes tener, eh, partiendo de, del, del retraso inicial y la distancia, y la aerolínea pues puedes llegar a predecir cuál es el retraso que va a tener, ¿no? eh, utilizando pues, el, histórico, el histórico de datos. ¿no? Entonces, eh, de, de nuevo, eh, a veces se abusa, se abusa el, el lenguaje, eh, pero hay, hay dos, eh, dos tareas principales a la hora de ese sistema de Machine Learning, lo que se llama el aprendizaje o el training, vale, donde transformo los datos en un modelo estadístico y una segunda parte que se llama predicción o scoring. Muchas veces la gente confunde las predicciones con las que puede hacer Rappel, pero la predicción es nada no más que la aplicación de un modelo a un nuevo ejemplo que viene con la predicción, a la confianza, como decía antes. Los datos tienen que estar preparados cuando los datos no son, eh, eh, eh, son eh, eh, en cierta forma, pues, eh, numéricos, categóricos. Eh, que pues es muy fácil eh, de dárselos un algoritmo para que aprenda de ellos. Cuando los datos son de imágenes, pues hay que hacer una transformación eh, especial. Si tengo un conjunto de, de números manuscritos, pues cada número le puedo hacer una foto y esa foto pues la puedo pixelar y a cada píxel pues puedo tener un tono de gris y puedo decir si, si eh, está el determinado tono de gris y eso lo, lo puedo utilizar para codificar eh, los números y en un formato pues, que es aplicable a un determinado tipo de, de algoritmo. ¿no? Y ahora me parece que tengo que cambiar a la siguiente presentación. ¿no? Eh, perdón, aquí. Es la de... Vale, pues cambio a la, a la siguiente. Entonces, esto que es una... que, que Esta codificación de imágenes que durante... Eh, eh, por muchos años se han intentado aplicar a, a algoritmos o inventar diferentes formas de poder expresar o representar los datos para que los algoritmos lo entiendan. El, el deep learning, pues, que es una técnica que no es... No es eh, mucha gente piensa que es nueva, pero su primera referencia en la literatura es de, de 1986, Ha evolucionado mucho desde entonces, pero eh, poquito, poquito a poco, pues permite eh, que determinadas imágenes se puedan representar de una forma que es más entendible por el algoritmo eh, y que permiten pues, eh, mejorar de forma social lo que a día de hoy se puede hacer con, con imágenes. ¿vale? Entonces, eh, mucha gente piensa que el big learning o ha pensado en los últimos años que esto va a ser la, eh, lo que nos va a llevar a, a, la, a la inteligencia artificial general y no hay nada más lejos que, que ese pensamiento. ¿vale? La, la gente... Eh, que conoce muchísimo de Deep Learning, como François Cholet, que es el, el, el creador de Keras, pues eh, viene a decir esto que ponía aquí. Mucha gente lo asocia a, a lo que puede ser fuerza bruta, ¿no? A base de, pues, de GPUs, de, de ordenadores más rápidos y de, de una búsqueda prácticamente exhaustiva de, de todo el espacio de hipótesis que intenta buscar un algoritmo de Machine Learning, pues se puede conseguir eh, muchas cosas, pero eh, no, no, hay, no hay una inteligencia por detrás y a veces... Eh, en la, en los medios o, o la forma de presentar determinados resultados te, te, te, te, te, te tienden a ser confusos, ¿no? Cuando ves que AlphaGo es capaz de aprender a jugar por sí solo al ajedrez o al Go, esto no es algo nuevo, estas ideas llevan mucho tiempo en la comunidad, tienen 30 o 40 años y, eh, sin embargo, a la hora de, de ponerlas en práctica, pues y compararlas, sí, una, una, una, un ordenador va a jugar persona al ajedrez y aprendido a jugar por sí solo, pero han necesitado 5 millones de juegos que, que una persona pues, con, con miles de juegos es, es profesional de, de este tipo de, de juegos. ¿no? Aprendemos de una forma muy, muy diferente. ¿no? Entonces, eh, incluso los creadores o la gente que más ha contribuido pues, a, a, a, al e-learning pues eh, empiezan a decir que no es lo suficiente pues, para crear inteligencia y, además, eh, y, además, pues eh, es eh, ciertamente muy complicado y hasta el punto de que, de que se lo empieza a llamar como programación diferencial, ¿no? Esto los... No sé si hay algún ingeniero de, de telecomunicaciones en la sala, pero suelen estar mucho mejor preparados los ingenieros de telecomunicaciones que han estudiado mucha teoría de la señal a la hora de poder hacer aplicaciones con, con digital learning, de los ingenieros de software, donde se nos escapa mucho lo, lo que es una ecuación diferencial. ¿no? Esto es algo que, si tuviera que tocar el temario de Computer Science en España, haría mucha más hincapié en la parte de cálculo y en la parte de, de, cálculo, ¿no? en toda parte de, de algebra también. Entonces, con el Machine Learning eh, se pueden solucionar una serie de tareas, de clasificación, de regresión, eh, de detección de anomalías, de descubrimiento de asociaciones. Y estas tareas de alto nivel, eh, eh, una vez a, aprendes qué, qué, es, qué tipo de patrón a, ayudan a, a encontrar eh, los datos, eh, para los problemas de, en el mundo real, lo que tienes que hacer es, es poder eh, asociar eh, con una pregunta en concreto qué tarea demasiado tengo que aplicar. No? Eh, si, si yo quiero eh, resolver un problema mantenimiento predictivo y quiero saber si un componente va a fallar, pues puedo decir, oye, esto es una clasificación, la que me dice si el componente falla sí o no, pues se está prediciendo una categoría. ¿no? Si quiero saber cuántos días hasta que un componente falle, como una cosa numérica, es una regresión, necesito utilizar un algoritmo de regresión. Si quiero ver cuál es la evolución de cuántos componentes fallan a lo largo del día, pues eso lo puedo hacer con una... Con una con un, un forecasting de, de time series, ¿vale? Si quiero ver qué máquinas se comportan de forma similar, pues eso sería un análisis de clúster. Si quiero saber qué, cosas, eh, qué comportamientos no son normales, pues eso es un detector de anomalías. Y si quiero ver qué, qué tipo de alertas eh, ocurren antes de que una, un problema eh, más grande ocurra, pues eso es un una, una descubrimiento de, de asociaciones. Entonces, este tipo de... Este tipo de, de este tipo de tareas de machine learning que uno aprende eh, las puedo aplicar eh, a diferentes dominios. ¿vale? Y ahí a, hay una necesidad en el mercado y que esto es una de las oportunidades de poder eh, saber ante eh, eventual pregunta de negocio cuál es la tarea de machine no bueno si más sino cuál es la tarea no alguien que eh, esto es más para, para analistas que sean capaces de, de definir eh, definir la, la solución a un problema eh, las soluciones no, no son un solo algoritmo a veces es una composición de este tipo de tareas las que permiten eh, solucionar determinados problemas ¿no? como digo esto hay mucha gente que, que le falta la creatividad para para poder solucionar problemas o dar respuesta a determinadas preguntas entendiendo cuáles son las tareas de alto nivel de Machine Learning. Eh, muchas de las herramientas eh, que ha habido de Machine Learning, eh, eh, pues esto es una de las motivaciones para, para, por las que empezamos a en su momento, eran porque se habían creado científicos para científicos, eh, son muy complejas, tienen un exceso de algoritmo y, y, y además, no, no tienen la ingeniería suficiente para aplicarse en el mundo real ¿no? cuando quieres entrenar, eh, pues algo más de un gigabyte pues no, no funcionaba, cuando quieres hacer más de mil predicciones por segundo no funcionan, hay una serie de limitaciones y luego hay una serie de herramientas comerciales que tienen las mismas limitaciones, pero además tienes que pagar mucho dinero por ellas. ¿no? Esto fue la motivación y lo, que, eh, lo, lo otro que, que siempre habíamos visto en sus momentos es que se hace un, un énfasis eh, excesivo en la parte de entrenamiento y, y no se le presta atención a la parte de de la predicción, ¿no? Y en el mundo real, cuando yo quiero aplicar un modelo de predicción y si quiero eh, pues aplicarlo a 10.000 transacciones por segundo en un banco, pues muchas de las, muchos de los modelos antiguos, muchas de la tecnología que se había creado no estaba preparada para eso. Y es la razón por la que hoy, pues eh, muchísimos bancos todavía son incapaces de poder hacer determinadas predicciones de fraude en tiempo real porque están utilizando tecnologías bastante, bastante obsoletas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo importante del Machine Learning, la, la oportunidad, y esto os lo voy a explicar en mis palabras y luego os daré una referencia para que veáis que no, no soy el único que opina de esta forma, eh, lo, lo importante es centrarse en, en, en el flujo end-to-end, -end, ¿no? ¿Cómo voy de los datos en su origen eh, eh, real? Si yo quiero analizar contratos de confidencialidad, por ejemplo, pues a lo mejor estos contratos está en un formato PDF, en un formato Word, cómo puedo transformar esos datos en un formato que es entendible por el algoritmo eh, y cómo eh, una vez tengo un modelo que es capaz de, imaginaos que quiero hacer un predictor sobre un acuerdo de confidencialidad para saber si lo debería firmar o no por, la, por las cláusulas que pueden ser eh, en mi pronta y me crea mi modelo, cómo ese eh, modelo lo opero en producción para que dado un nuevo acuerdo de confidencialidad me digas si lo firmo o no, pues es la, es la parte importante. ¿no? Y luego todo es muy iterativo. ¿no? Eh, una vez tengo un modelo funcionando en producción, necesito eh, poder eh, volver a, a transformar nuevos datos, volver a, a modelar porque tengo más feedback sobre ¿no? y vuelvo a operar ese modelo en producción. Entonces, a, a lo largo esto me lo voy a saltar muy rápido en, en BigML pues hemos estado haciendo eh, pues, intentando abstraer de forma muy muy muy alto nivel pues para que para que el machine learning la, la gente eh, no tuviera que preocuparse eh, por la infraestructura no tuviera que preocuparse eh, de parametrizar los algoritmos no tuviera que eh, preocuparse de identificar los diferentes datos de tipos en un dataset. ¿no? hemos ido construyendo esa plataforma nos, nos trabajamos en el tiempo y somos pioneros y y la gente, cuando compara los productos, pues lo ve a muy alto nivel y hay un montón de gente que eh, eh, hemos ampliado la, la base de gente que, que utiliza la, este tipo de, de herramientas. ¿no? Entonces, en Salto, eso es una parte más comercial, no, no tiene nada que ver con la sesión de hoy. Eh, eh, pero lo que, lo que hemos visto es que hay eh, muchísima gente que lo aplica a dominios que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido. ¿no? entonces cuando cuando miras eh, a qué tipo de mercado, a qué tipo de soluciones, pues es infinito, prácticamente eh, seguridad, uso militar, eh, policial, medicina, es increíble. Es una, es una, es una, una nueva capa eh, en la infraestructura de computación, de la misma forma eh, pues que se, se inventó el networking y por encima de ello, pues aparecieron luego la, las, las bases de datos. Y de la hora de programarme una aplicación, no se me ocurre implementarme eh, mi base de datos desde cero, con el Machine Learning está pasando lo mismo, pasa a ser una plataforma que ya se va a dar por hecha. ¿eh? Sin embargo, eh, eh, uno de los mensajes claves aquí a, eh, hoy es que, a, a veces, eh, dado a cómo se explica el Machine Learning en la academia, en, la, en las universidades, se hace muchísimo énfasis en la parte de los algoritmos que no tiene nada que ver en lo, en lo que es el, en lo que es el, el, el, el resultado final. ¿vale? Entonces, para, para transmitir os voy a explicar una anécdota. Eh, en mi anterior compañía pues, eh, empezamos a hacer una serie de, de sistemas eh, eh, de recomendación eh, basados en el comportamiento, y esto lo podéis probar vosotros mismos, si vais a vuestra librería de iTunes y clasificáis vuestras canciones, por los ratings, vais a ver una, un número de canciones puestas en un orden, ¿no? las que son cinco estrellas primero, eh, y si las clasificáis por el número de veces que escucháis la canción, las vais a ver en otro orden diferente. Eh, ese, esa, esa apreciación de que el orden diferente, basado en el uso, pues, te da un perfil diferente de tu gusto musical, es lo que, lo que nos llevó pues, a hacer una serie de patentes, una serie de tecnología, que al final terminó comprando Apple hace muchos años. ¿no? Creamos una compañía, esa compañía pues se, se, se dedicó a recomendar un montón de cosas, la, la tecnología la utilizan muchos bancos, llegamos a crear lo que es la, la, la Conferencia Internacional de, de Sistemas de, de Recomendación. Montamos en Bilbao en el 2006 y, si vais a la página del REXIS, veis to, todo lo que se hizo. ¿no? En el 2009 pues me invitaron como, como keynote a, a una conferencia en Nueva York y, y di una charla en la que hice algo muy provocativo. ¿no? Si tú divides eh, todas las partes que necesitas para hacer un sistema de recomendación, que necesitas pues, todos los datos, el, el knowledge base, una, una aplicación capaz de procesar todos esos datos y luego una capa pues, que te, te permite pues, eh, filtrar qué cosas quieres o no recomendar. Y una, una interfaz de usuario, ¿no? lo que decía, oye, si yo quiero que un recomendador sea más o menos autónomo y sea capaz de presentar las recomendaciones, porque vemos en Netflix y cualquier este tipo de, de servicios, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene cada cosa? ¿no? Entonces, eh, eh, preguntando a la audiencia, claro, una, una, en una conferencia académica todo el mundo piensa que el algoritmo es lo más importante. ¿no? Entonces, esta fue la, la estimación real. Eh, los datos muy importantes, un 25%, lo que es el algoritmo o la capacidad de esos datos un 5% y lo que es todo el control de si esto lo tengo que recomendar o no, porque me interesa a nivel de negocio, pues un 20%. Y la interface muy, muy importante, un 50%. ¿no? Entonces, esto ca causó varias ampollas entre los investigadores. Y ¿no? no sé si muchos conocéis a Don Moncostiqui, pero es una parte, es parte del, del programa committee de esta conferencia que mencionaba, del Rexis. Me enviaba una nota en LinkedIn en 2012, me decía, oye. Este, este menciona muchísima gente tu, tu provocación y si hace, si hace eh, tres años estaba totalmente en desacuerdo, pues ahora creo que es, podría ser un 10 o un 15%. ¿no? Antes estaba en la, en la academia y ahora estoy en la industria. ¿vale? Entonces, esto es un, un gran problema eh, que hay con la gente que hace, eh, hace un pues, determinado tipo de máster o determinado tipo de de estudios donde pues, la gente que enseña no está muy cercana a la industria y entonces no transmite con realidad lo que se necesita, ¿vale? Este es un poquito el mensaje. Y lo mismo que pasa para sistemas de recomendación, pasa para el Masilene. Esto es muy eh, no sé cuánta gente en la sala conoce a, a, a Ronnie o Javi, pero este es el inventor de los T-Sabes o el que los popularizó, por mejor, el, el responsable de experimentación. Eh, fue en Amazon ahora en... en en, en Microsoft y, y en el 2012 fue el keynote y hacía referencia a lo que yo había dicho. ¿no? Lo que tengo a decir es que hay más gente eh, pues eso, muy, muy, muy eh, metida en este tema pues que, que reconoce, termina reconociendo este tipo de cosas. En el machine ha pasado exactamente lo mismo. El focus de la comunidad siempre ha sido en aprender de los datos y todo lo demás que es necesario para hacer eh, un, un programa real de Machine en poca atención se la ha prestado. Y muchos académicos saben mucho sobre la parte inicial, pero es que en el mundo real, como os voy a explicar, veréis es que eso no es tan importante. Hay ¿no? un artículo muy bueno de Kiri Wasta, que, que trabaja en el Procurso de LAF en, en California, que fue un estudiante también de Tom Vitris que fue muy provocativo en, en su momento y que le recomiendo a leer, a leer a todo el mundo la referencia está la presentación. Entonces, en el, en el Real World, esto lo hemos dicho en BigML durante muchos años eh, el 80% del tiempo adecuada pues eh, se va al, al, a, a la colección de datos si si además no tienes la, la herramienta adecuada pues eh, al final pierdes mucho del tiempo que necesitas a, a la hora de solucionar tu problema lo, lo pierdes en, en el sentido equivocado vale entonces eh, eh, como a veces dices las cosas y la gente se piensa que lo dices con la intención de que te compre tu producto, este tipo de cosas, Google eh, hace, hace escasamente un mes y medio, publicaba alguien que trabaja para Google, publicaba este, este artículo, también tenéis la referencia aquí, donde viene, venía a decir, eh, la, eh, después de hablar con mucha gente que está aplicando un de tiempo en, en el mundo real, eh, cuando alguien inicia un proyecto hay una serie de expectativas sobre cuánto tiempo va a dedicar al algoritmo y a la utilización del algoritmo. Y a la... Entonces, es como el 75% del tiempo. ¿no? Es lo que, la estimación a, a priori. Sin embargo, cuando ha resuelto el problema, eh, el, el, la importancia o el tiempo realmente dedicado a ese problema es muy Se dedica mucho tiempo a preparar la infraestructura para poder utilizar los algoritmos, a la colección de los datos, a definir pues, la, las métricas que quieres mejorar y luego a integrar eh, en el sistema. ¿no? Entonces, a, eh, Como digo, eh, eh, toda, toda esa parte pues, eh, eh, prácticamente a día de hoy eh, está, está automática. ¿no? Entonces, eh, mucha gente, eh, y esto no, no sé si, si alguien se llama a sí mismo Data Scientist en la sala, pero yo soy de los que piensan que el Data Scientist es un título eh, completamente inventado, hay una, una intrusión profesional de los Data scientists en muchísimos campos. Para ser Data Scientist solamente tienes que ir a, a LinkedIn y cambiarte el título, porque no hay... O sea, los títulos son, o sea, matemático, un físico, un ingeniero industrial, ¿no? un estadístico, son... Pero eh, el, al final... El, el Data science no está arreglado todavía, es muy fácil cambiarse el título de LinkedIn y, y mucha gente pues, eh, abusa de lo que sabe o de lo que no sabe. ¿no? Pero en, en realidad, muchísimo del trabajo de Data Science que se ha hecho en los últimos años pues, ha acaba a limpiar datos y el 80% del tiempo, el otro 20% pues, a, a, a quejarse sobre limpiar datos. ¿no? Entonces, eh, eh, quizás porque no ha habido esa orientación pues más ingeniería a la hora de, de, de crear aplica aplicaciones, como, como la gente ha salido educada en determinados algoritmos, han intentado inventar algoritmos. Inventar algoritmos no es fácil. La comunidad de Machine Learning lleva 40 años y prácticamente pues, lo que había que inventar ya no está inventado. En algún momento pues, saldrá alguien, eh, uno en un millón, que sea capaz de inventar algo nuevo, pero va, va a ser muy, muy, muy difícil, muy complicado. ¿no? Intentar ir por ese camino. Hay, oportunidades de hacer investigación que ofrecen compañías como, como Google, como Ma Microsoft, en diferentes, en diferentes entornos académicos, pues se puede perseguir una, una carrera en esa dirección, pero solamente muy poco van a poder conseguirlo, ¿no? Eh, sin embargo, en el mundo de aplicar el, el Machine Learning hay, hay muchísimas, muchísimas oportunidades, ¿vale? eh, Esto un poco... Eh, tengo que pasar a la siguiente presentación, ¿no? Eh, la c, ¿vale? Sí, como nadie me pregunta, yo sigo soltando el rollo. Entonces, esto, esto que digo, como, como siempre, la, la gente, nadie es, es profeta en su tierra. Como, como esto lo dice un sevillano en Sevilla, pues a lo mejor a la gente no, no se, te lo, se lo termina eh, creyendo. Pues os digo, os digo, os doy unas referencias de gente que viene viene a darse cuenta de lo mismo. ¿no? Eh, esta primera de aquí es de, de Facebook, hace, esto es del 2016, ya después de un par de años eh, intentando hacer machine learning y demás dentro de, de, de Facebook, eh, pues la gente se da cuenta que realmente eh, que lo importante a la hora de mejorar el rendimiento de, de, pues para poder acercar el contenido adecuado a la persona adecuada, pues no, no es los nuevos algoritmos, sino viene mucho de lo que es la, la parte de, de ingeniería, de fiches y todo lo que es la, la parametrización de, de modelos ya, ya conocidos. ¿no? Eh, lo que ha pasado en Uber más recientemente eh, y poco, poco a poco, pues eh, esto va pasando. Eh, las empresas más avanzadas son las que primero proban este tipo de cosas y eso se transmite eh, al mercado más tarde cuando hay compañías, pues a lo mejor aquí en España hay compañías que todavía están pensando en crearse un equipo de, de muchos data scientists para, para poder eh, eh, no no he aprendido que, que al final pues, ese problema está resuelto y que una plataforma te lo va a solucionar de forma inmediata y que hay una oportunidad muy buena a la, a la hora de aplicarlo ¿no? eh, De nuevo, una referencia de, de la Chief Decision Engineer en Google. Google ha formado en los últimos años más de 15.000 decision engineers. Esto es una carrera o es una cosa que yo... Eh, pues eh, si estuviera en el mundo académico en España intentaría crear el primer máster de Decision Engineer. Yo creo que eso eh, hay mucho alrededor de, al final estos sistemas de machine learning o inteligencia artificial, lo que quieres es tomar eh, decisiones de la, de la forma correcta utilizando, utilizando datos. ¿no? Pues eh, Casi Cosí Prof, eh, esta eh, Decision Engineer, escribe muy bien, es eh, una persona... Que su, sus blogs o lo que dice es, es digno de seguir incluso es un competidor de, de Big Mela me, me encanta la, la forma en la que transmite las, las cosas porque al final lo que viene a decir es eh, si eh, hay eh, imaginaros que sois un restaurante y que tú lo que quieres es servir comida eh, entonces tú te puedes traer a, a, a un chef que va a saber un determinado tipo de recetas y va a utilizar la, los utensilios de cocina pues un un horno, microondas, una cacerola pues, para cocinar la comida que tú la puedes vender en un restaurante o te puedes traer a, al ingeniero de microondas que te va a firmar que va a empezar a crear un microondas eh, que no va a poder competir con otros microondas que ya están en el mercado y a lo mejor pues tardan meses, años hasta que tienes el microondas que es capaz de, de ayudarte a cocinar. ¿no? Entonces, tienes que saber muy bien si, si tú vas a innovar en nuevos platos y quieres traer más gente a tu restaurante, seguramente yendo por la vía del microondas no, no vas a marcar la diferencia, ¿no? y, eh, y lo explica muy bien, este artículo es digno de, de, de leer y puede cambiar eh, muchos planteamientos a la hora de aplicar el machine learning o a lo que te quieres dedicar. Sin embargo, eh, no hay ningún sitio o es muy difícil encontrar a día de hoy eh, ninguna universidad donde realmente se aplique se, se enseña a aplicar el maestrando ¿por qué? Porque los profesores no están en el mundo real, o los profesores no tienen la experiencia del TIC-BEN-TO-EN y se centran en enseñar lo que ellos hacen académicamente, ¿no? entonces eso hay que tener eh, tenerlo en cuenta. ¿vale? Entonces eh, el, eh, a, a la hora de aplicar el mundo eh, aquí voy a ir muy rápido, ¿no? no sé cuánto tiempo nos queda, si estáis muy aburridos. Estoy eh, a la hora de, de aplicar el, el, el Machine Learning en el mundo real, yo siempre eh, lo, defino de, lo defino de esta forma, ¿vale? Eh, eh, el, el Machine Learning eh, tiene que funcionar en entornos dinámicos, imprecisos y, y, y, y, y adversariales, ¿vale? En, en el dinámico, en el sentido de que el mundo, el mundo, el mundo cambia, ¿vale? A veces nos engañan enseñándonos pues, que, que Google ha conseguido hacer una máquina que es capaz de, de jugar al Go y ganarle al campeón del mundo. Pero estoy seguro de que si el campeón del mundo eh, eh, mueve una ficha y la quita del tablero haciendo trampa, el sistema de Google es capaz de seguirla jugando. ¿no? Sería quejarse o si en ese momento se produce un incendio, el ratoncito, eh, un animalito, pues con un poquito de cerebro, sería capaz de salir de toda la sala y escaparse y sobrevivir. La máquina de Google sería incapaz de llamar a los ¿no? Y Si cambian las reglas del Go a mitad de partida por cualquier cosa, y a veces así con el, con el contrincante, eh, no sería capaz de adaptarse al ¿no? el mundo dinámico. El mundo real es, es dinámico, cambia cada día, hay cosas que no podemos anticipar, y los sistemas pues, tienen que prepararse para eso. Es impreciso, ¿vale? Muchas veces, eh, eh, de nuevo, muchos sistemas eh, se plantean eh, con, con una precisión eh, eh, pues eso, ¿no? De poder hacer un, un cálculo eh, en, en tiempo real de una distancia, pues, todo lo que se está haciendo para, para, la, para la conducción de coches autónomos, pues eh, sin radares, sin, sin, eh, sin los infrarrojos, para poder medir las distancias, es imposible fabricar este tipo de sistemas un humano si yo voy a coger un vaso de agua ahora mismo yo no tengo ningún cálculo de cuántos centímetros hay entre mi mano y el vaso de agua para poder para poder eh, beberlo ¿no? Entonces, eh, y luego pues eh, el en el mundo es, es adversarial hay situaciones en las que en las que la gente intenta engañar eh, eh, ha, ha oído hablar de las, de las, eh, de las redes GAN eh, que permiten, pues, eh, eh, que permiten pues, eh, no, no solamente re, reconocer eh, patrones, sino generarlos. Y, eh, y a veces, pues, cuando se utilizan esos patrones para generar cosas, se pueden eh, generar cosas ficticias que, que no son reales y que pueden llevar pues, eso, a los humanos a, a confusión o que pueden utilizarse para generar im imágenes que eh, determinados reconocedores pues, eh, se van a confundir. ¿no? Daré algún ejemplito al final. Entonces, eh, en el mundo real los workflows eh, tienen que ser end-to-end, -end, tienen que ir desde los datos hasta las predicciones, iterar de forma regular, sin ninguna intervención humana. Eh, cada predicción tiene un impacto, eh, eh, por decirlo así, financiero. Si yo eh, reduzco el precio de un billete de avión a cero, pues va a tener un impacto económico muy alto. Y si lo pongo a, a, a un millón de dólares, pues no va a dejar nada y también tiene un impacto económico muy alto. ¿no? Entonces, eh, eh, esas predicciones tienen que funcionar en, en un entorno eh, eh, real y que tengan impacto. Y luego, eh, el, la, la forma en la, que, en la que se va a operar el sistema no, no está totalmente definida. ¿no? Entonces, eh, para operar el machine learning en el, en el mundo real, Toda la parte de ingeniería eh, que hace falta para que ese sistema funcione no está hecha, no está definida. En los últimos años hemos visto pues, la puesta en funcionamiento de muchos modelos de Machine Learning sin la parte de ingeniería. Y hay una oportunidad tanto académica de poder establecer eh, una nueva carrera de ingeniería de Machine Learning, de cómo llevo un modelo a producción y lo opero, como de negocio, porque no hay no hay herramientas a día de hoy, las que hay son muy pobres, incluso eh, BigML en, en ese aspecto, eh, de poder hacer todo lo que es la, la ingeniería a, alrededor de la utilización de, de Machine Learning. ¿vale? Entonces, aquí... Eh, eh, eh, cuando yo examino... Oye, y esto es una representación gráfica, ¿eh? no, no tiene ni, ningún número por detrás. ¿Cuánta gente sabe hacer Machine Learning en un sistema de preproducción, pues hay muchísima investigación. ¿Cuánta gente sabe hacer eh, machine learning para que funcione en el, en, el, en el mundo real? Pues hay mucha gente. ¿Y cuánta gente sabe hacer que el machine learning eh, sea capaz de funcionar en un, en un entorno dinámico, impreciso y adversarial? Pues, eh, eh, no hay mucha gente en el mundo. Ver, habrá unas 500 personas, como mucho, ¿eh? 500 eh, en un mundo de billones de, de personas. Entonces, la, la oportunidad de especializarse en estas, en estas cosas, yo creo que es mucho, de nuevo, repito, de, de, de, poder, de poder hacer eh, tecnología en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, eh, mucha gente se piensa que participar en Kegel en es una forma de entrarse y está muy bien para aprender más sobre modelos y cómo funcionan y para aprender eh, a ciertos fundamentos de Machine Learning, una herramienta excepcional, pero... Eh, pierdes el 80 de las cosas que se necesitan en el mundo real. ¿Eh? Esto más gente que, que se ha ido dando cuenta, esta referencia ya es, ya es eh, más antigua. Entonces, las generaciones, yo, yo eh, pues quizás ser de, la, de las primeras generaciones ¿no? de las que nos educamos utilizando un conjunto de Datasets de, de la Universidad de California en, en, en Irvine, eh, que eran muy pequeñitos y que permitían pues, a la comunidad comparar sus resultados con otros de forma muy fácil. Eh, luego hay una segunda generación, que son la gente que se ha educado con las competiciones de Kaggle, de más grandes, tareas más complejas, menos tiempo para resolverlos. Y luego una tercera generación que tiene que venir es la que se educa por los pues, escenarios en el mundo real. A día de hoy hay alguna cosita, alguna compañía, pues no, en el mundo financiero que ha intentado hacer algo de esto, pero a día de hoy no, no, hay, no hay mucha educación de, de gente eh, que haga más running en el mundo. Eh, los ingenieros de software, la, la gente que, que lleve haciendo software más tiempo, creo que reconoce este libro, eh, pues protagonizado por Eric Gamma, pero con muchos otros a, autores, eh, cuando, cuando programas, eh, pasas de cuarto o quinto año programando y te gusta, empiezas a ver que, que repites las cosas de forma constante y lo que se te viene a la cabeza y hay determinados patrones de diseño que puedo utilizar para mejorar mis aplicaciones. Y eh, eso pues da siempre con este libro, que se es, que lo describe muy bien y que se popularizó mucho pues, cuando, después de crearse a mitad de los 90, y que es el libro de visita de noche de todo el mundo que, que se ha hecho arquitecto de software. ¿no? Entonces, este, este, esto no, no existe para, para el Machine Learning. ¿vale? Hasta hace poco, eh, porque alguien decidió crear una serie de reglas de las mejores prácticas para hacer el silencio de Ingeniería, alguien de Google, después de, de un curso de, del Nips, pues no no, no, había mucho, no, había mucho pensamiento alrededor de esto. De, de hecho, no, no hay ningún libro se está escribiendo algún libro de estos. Eh, esta semana, pues, dos de las personas trabajando en ese libro, una, una persona que deja para Raroban y yo vamos a estar juntos trabajando en estos temas. De cosas. Esperamos tener un libro en un año, un par de años, alrededor de este tipo de cosas, pero no los hay, no los puedes comprar, ¿no? Entonces, ahora de, de hacer eh, la ingeniería del Machine Learning, pues, eh, eh, yo he descrito esta, estas tareas, ¿no? En qué consiste, si yo tuviera que hacer un degree en Machine Learning, pues, ¿cuáles son las cosas? Cada una de estas cosas, por sí solas, es una oportunidad muy buena de especializarse, de ser el mejor eh, haciendo una, una de estas eh, tareas, y seguro eh, que en los próximos 10, 15, 20 años, a, a quien se especialice en una de estas tareas no le va a faltar ningún tipo de trabajo. En, en España, en cualquier parte del mundo, va a poder crearse una, una empresa o un software que haga este tipo de cosas. ¿vale? Voy a intentar dar un poquito el, de, el detalle. Toda la parte de Data Engineering es una cosa que, que todo el mundo se queja de ellos, to, todas las herramientas que hay son muy básicas, eh, hay poca gente trabajando en esto. Eh, esta semana pues eh, tuve la suerte de, de compartir mesa con Paco Herrera de la, compañía, de, la, de, la, de la Universidad de Granada y de un grupo que trabaja en este tipo de cosas. Eh, me encanta que haya, haya tecnología Made in Spain apuntando sí. en, esa, en esa dirección pero también de forma de forma, eh, muy eficiente. ¿vale? No, hay, no, hay, no hay procesos eh, preestablecidos ¿vale? A, alrededor de de, de automatizar ese tipo de tareas. Eh, pregunta, Luisa, si... si, si recomiendas alguna herramienta. Hay determinadas herramientas que permiten la, la automatización del workflow. ¿Vale? Ahora eh, luego poner un ejemplito de una que se llama Talent. Hay determinadas herramientas que a un humano permiten eh, automatizar esa tarea y hacerla repetible, pero luego no es programable. La, la puedes repetir como así, pero no la puedes... Programar con un API y demás, aunque hay ciertos avances, pero no hay nada alrededor de cuál es el, el proceso en sí, ¿no? Cuál es el proceso que me permite pues, ir. Eh, si soy un retailer, eh, soy, soy una, una, una tienda de un supermercado y quiero organizar mis datos para predecir la, la demanda para un producto en concreto. Eh, pues no hay, no hay un flujo ya predefinido de ingeniería que yo pueda aplicar a mi base de datos relacional para tener esa predicción. Si viene otro ingeniero, eh, mañana lo va a hacer de forma diferente. Si viene un tercero, lo va a hacer de forma diferente. Sin embargo, ese problema, que es repetible, eh, porque predecir la demanda es algo que le interesa a, al supermercado, le interesa al restaurante de la esquina, le interesa a, a, a cualquier parte cualquier negocio, no hay, no hay una forma establecida de resolver ese, ese proceso, ¿no? Y esa, esa parte no, es, no forma parte de las herramientas, ¿vale? Como digo, hay algunas eh, para, para transformar datos, pandas, talen que están muy bien, pero, pero al final no, no tienen esa estandarización de procesos. Luego, o sea, el Data Engineering lo que trata es de poner los, los datos, como decía al principio, en una forma que las entienda los, los, eh, eh, los, los algoritmos uno de los problemas en la actualidad es que muchas aplicaciones ya están funcionando hace muchos años y la gente los, los, los guarda en una forma que no están preparadas para los algoritmos. Eh, eh, todo el mundo que es ingeniero de software seguro que ha estudiado base de datos y conoce lo que es un modelo relacional. Y, sin embargo, para hacer machine learning los datos los tienes que denormalizar. Y en la carrera, por mucho, en base de datos, te enseñan a normalizarlos, pero nunca te enseñan a denormalizarlos. A crear los datasets, sets, ¿no? Debería, Haber un cambio para que eso se enseñara y la gente supiera, los data engineers supieran hacer datasets de normalizados. Eh, y de, cuando la gente prepara data lakes, eh, en muchas compañías van eh, eh, eh, a decir, oye, no yo, no, yo no hago nada predictivo porque tengo que terminar mi data lake primero. Y cuando le preguntas, ¿pero para qué vas a utilizar el data lake? No lo sé, pero lo estoy preparando. Entonces intentan solucionar eh, estos problemas con un modelo waterfall de. de No, no, deja de ser, no deja de ser una tarea painful eh, y que te puedes equivocar. Muchos de los errores que se producen a día de hoy en modelos de learning no vienen de la parte algorítmica, vienen de que pues, el ingeniero de datos no ha sabido, eh, no sabe la diferencia entre un inner join y un outer join. Yo creo que esta pregunta se la haces a, a, a muchos eh, data scientists y, y muchos de ellos no, no saben la diferencia o no me he ido a hablar de ello. No, sabes, no saben cómo prepararse los datos viniendo de un modelo nacional, ¿no? Entonces, eh, eh, por otra parte, eh, el crear aplicaciones desde cero con Machine Learning eh, en marcha es otra cosa que tampoco se enseña. Eh, eh, pero si yo voy a hacer una aplicación mañana y voy a empezar desde cero, tengo la oportunidad de no tener que utilizar datos que ya estaban en marcha, eh, pues puedo plantearme hacerla de una forma que ya sea muy óptima para el machine learning, ¿no? Esto es otra cosa de la, de la que yo creo que, que se, se puede enseñar y de la que hay que coger más, más conocimiento y muy explorar, ¿no? Entonces, el, el preparar el machine learning eh, eh, ready, pre preparar los datos para que se pueda utilizar, por la... Esa, es, se puede automatizar. Eh, lo puedes automatizar para un dominio en concreto y hay determinados patrones que son reutilizables, pero como comentaba antes, no forman parte de los eso es estándar de, de las herramientas. Eh, el Feature Engineering es otra de las cosas que hasta hace poco eh, no había un libro. Este libro lo, lo, lo revisé hace, hace tres años, me pidieron que lo revisara y, y se retrasó el libro prácticamente un par de años porque el, el, el contenido era, era, era, era pues, ¿no? bastante pobre, ¿vale? ha mejorado y demás. Es una, primera, es una primera iteración, pero no hay una docena de libros de Feature Engineering que te expliquen cómo preparar los datos para Machine Learning. Como digo, todo esto está por explorar. Luego, la, la parte de los, de los workflows, eh, al final, eh, cuando, cuando empiezas a solucionar problemas en el Machine Learning, te das cuenta que no es un algoritmo complejo. Esto, la gente empieza el primer, segundo año, piensa eso, pero no es así, sino es una combinación de algoritmos y el input. Eh, de un algoritmo puede que sea el output de otro algoritmo previo, ¿vale? Un ejemplo que siempre cuento, tú coges un dataset y le quitas las anomalías, lo pasas por un clúster y para cada clúster creas un nuevo normalmente te da mucha mejor, eh, mucho mejor rendimiento que si intentas hacer un algoritmo general para el dataset original. ¿no? Entonces, eh, eh, a veces eh, en los workflows pues, eh, no, no solamente es la creación del modelo, sino que al final tengo que poner el modelo en producción y tengo que saber si el modelo en producción se está comportando conforme a lo que yo esperaba, los datos que están recibiendo, pues se corresponden con los datos que yo había utilizado para entrenar el modelo sobre eso, pues también eso es un proceso y, y ese proceso pues tiene que formar parte del workflow general. ¿no? Y, y a veces pues que que mucha del machine learning que, se, que se, se ha enseñado, que se estudia, trata con la creación de un solo modelo. Eh, imagínate un modelo para concesión de hipotecas, pues utilizo los datos de toda España, cuando eh, podría utilizar datos por, por ciudad, ¿no? porque la economía es diferente, eh, el precio de la vivienda es diferente y seguramente me va a funcionar mejor, o si quiero crear un modelo de predicción de fraude eh, con compra de tarjeta de crédito, pues podría crear un, un, un modelo para cada uno de mis clientes, porque lo que es eh, anómalo para un cliente no lo es para otro. ¿no? Sin embargo, esos planteamientos no se han hecho, porque la, las herramientas o la tecnología, nadie se ha preocupado de eso todavía. ¿no? Entonces, los, los workflows en muchas compañías, este, este de aquí es de, de Airbnb, una compañía de 60 70 billones de dólares, eh, que si miras los workflows que preparaban hace unos años, eran súper, súper... Eh, eh, débiles, ¿no? en el sentido de que, eh, de que pues, en un solo paso de ese workflow, de mover el, el, el modelo a producción, pues si te equivocabas, no importa cómo de bueno sea el modelo, si a la hora de reconocer un dato es eh, eh, eh, eh, eh, eh, categórico y lo envías numérico o al revés, pues te, te produce un desastre en la, en las producciones. ¿no? Eh, esto es muy muy reciente de Suchi Sarias. Si la gente no lo conoce, recomiendo seguirla. Es una de las investigadoras que está mirando mucho eh, lo que se conoce como Reliable ML, de, de forma que yo pueda hacer eh, Machine Learning en el mundo real de una forma, de una forma eh, que pueda fiarme de que el algoritmo va a hacer o va, va a funcionar de la forma esperada. Y lo, lo, lo publicaba hace unas, unas semanas un, un post. En el que la foto de la izquierda, ¿cuál es la, la forma en la que la gente se piensa que está funcionando el machine learning? Un puente muy, muy sofisticado, pero la realidad, cuando estás dentro y conoces cómo está, está el, el puente es como el de la derecha, no sabes si te va a sacar el siguiente paso. ¿no? Entonces, de nuevo, la oportunidad de, de centrarse en esos pipelines y, y hacerlos de forma, de forma robusta. ¿no? Eh, mucha gente ha aprendido a hacer eh, machine learning gracias a la pues a la iniciativa de Andrew G, que creó y que en el primer curso de Machine Learning, no sé si fue en el 2011 2012, ya se apuntaron 108.000 personas, solamente lo acabaron un 13 o 14 no me no acuerdo exactamente del porcentaje y que ha sido uno de los grandes promotores del Machine Learning. No ha sido hasta este año que se, que se ha dado cuenta eh, que realmente eh, lo, que, lo que hace falta es toda la parte Ingenieril, de la misma forma pues que para el desarrollo de software se ha hecho hace años, pues lo mismo hace falta ahora para, para el machine learning, ¿no? Entonces, de, de nuevo, la gente se ha, se ha educado de la forma de la forma incorrecta durante los últimos cuatro o cinco años. Eh, voy a acelerar en la parte de desarrollo de software. Eh, todo el mundo que lo conozca para depurar un modelo, eh, para depurar un programa de eh, un, eh, es relativamente fácil. A veces pues, no estamos ahí días o semanas para encontrar el bug, pero al final lo encontramos. Eh, te puedes equivocar en dos cosas, en la, en la especificación o te puedes eh, eh, equivocar en la implementación. Ahí son dos, dos dimensiones. Sin embargo, en el Machine Learning el número de dimensiones es, es mucho más alto, ¿no? porque a la hora de programar con datos, como decía al principio, pues puedo haber elegido los datos correctos o no. Tengo suficientes datos o no. Tengo las etiquetas adecuadas o no y, aparte, tengo toda la parte de la complejidad de la parametrización del algoritmo. ¿no? Entonces, eh, mucha gente piensa, no, no, no, yo es que me voy a hacer mi propio algoritmo de machine learning. Eh, si no lo pruebas, si no tienes la capacidad de curarlo es, es, es muy muy complicado que, que en un tiempo eh, limitado puedas saber si ese algoritmo pues, va, capaz, va a ser capaz de, de funcionar en un entorno real y autotrenarse, como decía antes, y demás. De una, forma, de una forma fidedigna, ¿no? Y luego está toda la parte de la, de la seguridad. Los, los modelos se pueden robar, ¿vale? Esto es una referencia nuestra, eh, la que Wire Magazine escribía sobre nosotros diciendo que se podían robar los modelos. Puedes leer nuestra respuesta, pero hay sistemas en los que se pueden robar los, los modelos porque yo solamente tengo que hacer predicciones y a cada respuesta de esa predicción obtengo una etiqueta que puedo utilizar para entrenar mis datos a los que les he hecho predicciones y puedo reproducir el modelo. ¿vale? Entonces eso. Y además, a los modelos se puede engañar. ¿vale? Esto es un artículo también, ya, ya tiene a, a algún tiempo, donde eh, eh, a una banana le puedes poner un determinado sticker y la puedes confundir con cualquier cosa. ¿vale? Eh, cada vez vemos esto, que es una señal de stop después de poner determinados píxeles en la, en la imagen y un coche la, que se autoconduzca la podía confundir con una señal de ir a 80 kilómetros por hora. ¿no? Y puede utilizarse para... O gente que puede ponerse determinadas gafas que lo hacen invisible al reconocimiento de su cara. ¿no? Hay cosas que estamos viendo que... O oh, puedo ponerme determinados píxeles en mi matrícula de forma pues, que pueda pasar por un peaje y que no me cobren. Hay cosas... El, la infinidad de casos de uso donde los criminales van a poder utilizar eh, la ventaja del conocimiento de la tecnología para engañar a los sistemas de machine learning es simple. La imaginación, eh, esto, mi, mi propuesta, eh, hace unos días eh, participaba en, en un evento sobre la presentación del plan nacional de inteligencia artificial. Una de mis propuestas es que si España tuviera que centrarse en algo en machine learning, me centraría en este tema de, de las redes adversariales porque es muy importante no sé si aquí se educa gente en, en AI pero especializaría es una especialización lo mismo que cybersecurity se ha puesto muy popular y ha creado negocios millonarios en los últimos años la gente que se especialice en esto eh, va a tener trabajo el, el resto de los próximos 20-30 años si no se retira a los 5 años porque ha creado tecnología alrededor de esto estoy convencidísimo y pues, la, para terminar, ya eh, eh, comentar pues, que el machine learning es la, es la máquina de vapor del siglo XXI. Lo va a cambiar todo, lo va a alterar todo. Pero simplemente hay que ver el, el ahorro energético que está dando a las grandes compañías, el ahorro en logística que está dando a Amazon, lo que está por debajo. Eh, que no necesita para nada datos personales, que tiene un impacto industrial increíble y que, que realmente pues puede mover una economía. Antes lo comentaba con un periodista. Imagínate que pudieras ahorrarte el, el 15% de la factura eléctrica de general. Eh, tiene un impacto in, in, increíble. Eh, me, me respondían que seguramente el dinero iría a las eléctricas, pero bueno, eh, eso ya es otra cosa. Pero es, es, in, es increíble lo, lo que se podría llegar a hacer o las cosas que, que estamos viendo eh, a nivel de, de impacto económico. ¿no? Cuando se aplica de forma metódica, pues puede eh, resolver problemas que mejoran lo que humanos eh, pueden hacer de forma específica y que, y que además, si, si esto se aplica de forma sistemática dentro de una empresa de determinado tamaño, pues la puede cambiar por completo. Lo mismo, lo mismo que a partir de los 90, cuando empieza la digitalización, Aparecieron negocios como Google, como Facebook, como Amazon, son empresas que, que no existían y cada una de estas empresas pues, eh, vale más que las 35 empresas más grandes de España. todas ¿no? Hay una oportunidad increíble para poder, para poder hacer que estas empresas... Eh, hacer, hacer una de estas empresas o hacer tecnología que forme parte de las empresas que sean tan grandes como, como estas. Pero todo está por, por hacer y, y el... Y el como, como digo, quizás, la parte de, de los algoritmos de Machine Learning, para mí, todo, todo, todo lo que se ha vendido, sin embargo, en la parte de aplicar el Machine Learning hay muchísimas, muchísimas oportunidades con ¿no? esto también. Muchas gracias. Ah, mira, empiezan las preguntas, perfecto. Gracias, Luis. Eh, contesto, contesto. Sí, sí. Eh, eh, lo siento y, y, y me perdone si hay alguien que haya invertido en algún curso de blockchain, pero mi perspectiva es que blockchain junto con Hadoop pasará a la historia como una de las dos peores tecnologías que nunca se han inventado. Eh, eh, hace, hace unos meses, unas referencias de Guardian intentó hacer una recopilación de casos de uso de blockchain en el mundo real y adivináis cuántos casos eh, fueron capaces de encontrar. Cero. Entonces, eh, es, una, es una tecnología que funciona muy bien para el lavado de dinero con criptocurrencias y ya está, o sea, criptomonedas. Sí. Eh, no, no, eh, no, hay un diagrama por ahí que explica cómo... cómo eh, tienes que decidir si tienes que hacer blockchain o no, y la, la primera pregunta es, ¿vas a hacer una, una criptomoneda? Si la respuesta es no, no necesitas blockchain, si la respuesta es sí, es no, no, no sigas haciendo una criptomoneda, ¿vale? O sea, lo, lo, lo, lo siento, las únicas compañías que veréis en prensa que anuncian que hacen algo con blockchain son la, las compañías que, que son muy malas tecnológicamente hablando, y que tienen un nivel de asimetría en el conocimiento de cómo funciona o qué no funciona en la tecnología, ¿no? Bancos, gente que que anuncia que puede hacer algo con con, con blockchain cuando lo podía haber hecho perfectamente con una base de datos normal y potente ¿no? Entonces tener, tener cuidado. Mi recomendación es ¿eh? de nuevo eh, comprobar, mirar, buscar las referencias y ¿sí más. Eh? Si alguien quiere alguna referencia más, las puedo hacer. Tengo un listado de 10 o 12 de, de gente que ha ido corroborando un poco la... Pero, eh, a, a veces la gente define el blockchain como algo que si lo, si lo, lo nombra lo suficientemente... Eh, nombra lo suficiente de veces en una presentación, algún inversor en algún momento te dará dinero, porque es tan complejo, no lo entiende nadie, pero, pero más allá es muy... Sí, he, he dicho antes, he dicho Fadur. Fadur es una de las tecnologías que, que hace... Hace seis, siete años, la gente pensaba que iban a solucionar eh, todos los problemas del mundo. La gente que haya seguido el, mer el mercado habrá visto pues, que todos de, de eh, los productores de Hadoop se han fusionado hace unos meses, que el mercado es muy, muy pequeñito y, de nuevo, solamente muy pocas compañías lo están utilizando en el mundo real. La, la complejidad eh, para hacer cualquier cosa interesante en Hadoop era, era mucho... Ya se anticipaba y, y la gente que ha jugado con él, imagino que estará de acuerdo pues que es una máquina de, de contar si vas a tener eh, contar en un petabyte pues lo puedes utilizar pero muy, muy poca gente al final necesita contar en un petabyte de data. ¿no? mira Luisa preguntó eh, MD para modelado de comportamiento humano qué opina ¿De demasiadas variables que tener en cuenta subjetividad eh, no el, una de las una de las ventajas que tiene el machine learning es que puedo con cientos y con miles de variables ¿vale? nosotros hemos visto ejemplos de, de 150.000 variables ¿vale? que definen muchísimas cosas cuantas más variables tienes para que para que los modelos puedan funcionar bien a veces necesitas pues un, un, muchos ejemplos para que esas variables todas, todas puedas medir el, el efecto que, que tienen eh, eh, lo bueno lo, lo, lo bueno de los algoritmos es que no tienen esa subjetividad ¿vale? y esto doy, bueno, tengo alguna presentación por ahí en la que enseño una foto de dos personas y digo, estos son dos personas que se han elegido aleatoriamente de una población de hombres en los Estados Unidos. Dime si este, esta foto corresponde a un bibliotecario o corresponde a un agricultor. ¿vale? Y hay dos fotos, uno parece un agricultor y el otro nos parece un bibliotecario. ¿no? Eh, los humanos somos capaces de, basándonos en la imagen, decir eso, eh, sin embargo, a nadie se le ocurre pensar que la proporción de bibliotecarios a, a granjeros es de 1 a 8. Por cada bibliotecario hay 8 granjeros. Independientemente de lo que parezca, eh, una máquina diría que es un, es, un, es un granjero. Entonces, esa subjetividad desaparece en los algoritmos. Lo que sí, eh, que pasa es que si los datos, si el etiquetado de los datos, pues viene dado, tiene, tiene una subjetividad implícita pues eh, el, el algoritmo va a aprender esa subjetividad, ¿no? va, va, va a aprender ese, más, más, ese, ese bias, y ese, ese bias pues, ahora empieza, es otra de las que se está estudiando muy de cerca, que yo creo que, te, que se encontrarán soluciones muy buenas, de, de poder detectar bias en, en los datos. Esta, esta semana en nuestro sitio, que estará esta semana también por aquí en, en la escuela, eh, que hacemos, eh, pues Antonio Ortega pues, participó en un workshop donde enseñaba pues, a detectar biases en, en datasets ¿no? en, en Londres. ¿Nos puedes contar qué es BigML? Eh, eh, pues creo que la, la mejor forma es, eh, ves al website bigml.com, te puedes crear una cuenta eh, de forma gratuita, puedes empezar a hacer machine learning esta misma, esta misma noche con él. Ah, hay toda una serie de, de vídeos también gratuitos, toda una serie de documentación. De momento todo, todo está en inglés o en chino eh, por, por motivos en, empresariales. <risa> Eh, en algún momento, pues eso, puede que esté en, en español, pero, pero es muy, muy facilito de, de poder hacer eh, en un solo clic eh, un modelo de Machine Learning que lo puedes poner en producción de forma inmediata, ¿vale? Yo en muchas conferencias eh, voy y explico a la gente, conferencias de, de, de, de, de Big les digo, oye, eh, cualquier data scientist en la sala, cogemos un data set de estos que hay aquí, coge cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de cosa que quieras utilizar, vamos a construir un modelo a ver qué lo hace mejor y yo voy a escoger una persona aleatoria del público que va a venir y va a apretar el botón y va a hacer el modelo. ¿no? Muy, muy pocas veces o, o nunca la, la persona eh, que con un conocimiento del machine learning, muy avanzado y demás, es capaz de generar un modelo que pita con lo que hace BigML en un OneClip. ¿vale? Si esa persona tuviera que que decidir para un tipo de problema qué tipo de tarea de Machine Learning se tiene que aplicar, lo hará Big Mac, nunca podrá hacer eso de forma automática. Y necesitas el humano, ¿no? Es la diferencia eh, entre la estrategia y la táctica, ¿no? Las máquinas son muy buenas para las tácticas, estas plataformas son muy buenas para las tácticas, para las estrategias necesitas, necesitas las, las personas Si a sí. quien quiera, con el de, de nivel tenemos que ir a de los días, ¿no? A los de mañana, no sé si va a haber un escenario pero seguro que... Que se pasen y prueben. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ah, eh, un no es una es una forma muy entretenida de poder hacer... Eh, es pues eso, ¿no? Poder hacer la una presentación interactiva poder explicar lo que estás haciendo con Python, muy bien. Eh, uno, de los, uno de los problemas que tiene Júpiter a la hora de, la hora de, de poder eh, es, es su replicación. Sí, bueno. de sí. ¿no? muy difícil... Muy difícil. Poder, poder utilizarlo para trafear lo, lo que has hecho es un poco más seguro. no que no desde tienes que no las o sea, no, no, no, conoce, eh, pues, no, lo sabe no al detalle, no. pero se va a poner un modelo, pues, eso, un no no, no, eh. de un los que nos no son recomendables. Pero, Ah, para los estadísticos y para hacer cosas en producción no, no sirve pero para hacer cosas explorativas de, de ver los datos y jugar con ellos al principio pues está muy bien y lo mismo pues con muchas librerías de, de Python y, y está muy bien como como herramienta eh, para explorar los datos como herramienta para poner cosas en producción es, es más complicado Es que se estaban ah, perdón, perdón. ha sido ocupando. ¿Puedes volver a repetir? Eh, ¿Cuál? de.? Eh, la de Júpiter. Ah, la de Júpiter. Lo, lo que venía a decir eh, eh, como, como herramienta pues, para para poder eh, explicar lo que has hecho, los pasos que has seguido a, a la hora de, de implementar la solución, creo que es fantástica, ¿no? Y que es, es una gran una gran invención a la hora de explorar los datos también muy bien. Sin embargo, el problema que tiene es la reproducibilidad porque no guarda en el Estado. Eh, de, a, en, te te puedo, puedo dar también la referencia de cualquier cosa que mencioné, si luego me lo recordáis, os envío eh, de referencias donde explica muy bien por qué, por qué eh, no los puedes utilizar en un entorno eh, seguro, en un entorno en el que tú quieras saber por qué eh, un modelo ha tomado determinada decisión. ¿no? Esto en, en Europa, sobre todo, pues con la la inclusión de la GDPR el año pasado, si pues quieres explicar a por qué a una determinada persona no le da un crédito, lo tendrías que explicar, lo tendrías muy difícil eh, de hacer si lo que has utilizado eh, para, para montarte tu Workflow lo has hecho con Júpiter. La, la pregunta que hice antes, Lisa, en nombre de... Eh, se, llama, se llama... Lo puedo escribir aquí. Hay, hay herramientas como tal en... Eh, Pandas, ¿vale? Que, que funcionan muy bien. Eh, hay otra que es de uso comercial que se llama esos o sea, Son tres ejemplos de otras que hemos utilizado. Pero, pero de, de nuevo, nada, nada como eh, eh, eh, SQL. Ah, si los datos están en modelo relacional, SQL es una herramienta muy buena. Que haya gente eh, que salga de la... Eh, que sean... Eh, que sean... Eh, pro avanzados en SQL, sería fantástico. Muchas veces eso se pierde. Eh, se enseña muy, muy básico y no, no, no, a nivel, no a nivel más avanzado, y eso la gente, los, ahora mismo los data engineers, yo creo que lo más, una de las cosas más necesitadas a corto plazo en muchas compañías es mejor un data engineer que tenga los conceptos claros de machine learning que un data scientist que sepa un poquito de diferentes algoritmos de machine learning a nivel, a nivel empresarial. La gente que empieza a aplicar el machine learning va, va a apreciar más la gente de data engineering. ¿Te eh, si has leído el libro 21 Lecciones para el siglo XXI de Urbano, a... he, he, ido, he, ido, he ido a hablar de él y, y he leído algún párrafo, las referencias a empresas, pero no conozco el detalle. ¿Qué tecnología usarías para poner en producción algún modelo pequeño? Me refiero a la cantidad de datos. Eh, no, R, R es el lenguaje eh, donde se, es como un cementerio de elefantes eh, donde los, los modelos en R eh, no, no, no llegan nunca a producción. El número de compañías que nosotros hemos visto durante los últimos años donde, que tienen un montón del modelo perfecto pero no está en producción es mal, desde que tiene departamentos de 50 personas haciendo sus modelos pero nunca han a producción. Eh, y os cuento dos casos extremos, uno es de muy reciente, de, de hace una semana, otro es de hace unos meses, en una conferencia que se llama Predictive Applications and APIs, que nosotros ayudamos a, a, a fundar y que sponsorizamos y demás, en, en se hace de forma anual en Boston, en el MIT. Eh, el año pasado, pues, una persona de, de una de las grandes aseguradoras, el título inicial de su ponencia, además, es un, el mejor modelo es el que está que está en producción, no importa la calidad. ¿no? O sea, es, ese es el primer paso, tener un modelo funcionando en producción y esta semana pasada pues, tuve una conversación con una, una persona de Chief Transformation Officer, de una de las grandes compañías americanas, donde están pensando en cómo desmantelar un departamento de 2.000 Muchos de ellos que trajeron con R y demás, porque el tiempo pues, para poner un modelo en producción es seis, eh, seis eh, eh, meses, cuando, por ejemplo, un modelo en producción en BigML, el tiempo para tenerlo es cero segundos. En el momento que lo generas, el modelo ya está preparado para producción. O sea, Gonzalo, que a ellos les han vendido R en la universidad. Eh, lo siento, y mira que yo a muchos profesores se lo he dicho y, y el R no es un lenguaje para hacer cosas en, en producción. Entonces, esto lo debería cambiar. Es el lenguaje que alguien que quiera explorar datos o que quiera para hacer a lo mejor, un nuevo algoritmo a nivel académico, está muy bien, pero R es un lenguaje... Eh, me, me, a, a, eh, Revolution, que lo compró Microsoft hace unos años, ya no sé, eh, en Microsoft en sus nuevos eh, sistemas, ya no emite R, es uno de estos errores eh, catastróficos, ¿no? Hay muchas, muchísimas cosas en contra de R. Como herramienta para explorar datos, es fabulosa, pues hace muchas cosas y te pueden ayudar a descubrir datos, pero si tú ya conoces eh, la estructura de tus datos, tú estás haciendo la aplicación desde el principio, conoces lo que significa cada cosa, tampoco necesitas serlo. Entonces, para hacer cosas, como he dicho antes, bueno que fuera inventada por estadísticos, malo que lo implementaron los estadísticos. Entonces, ¿no? Eh, SPAR bueno, es como la, es la siguiente versión de, de, de, de, de, de Hadoop. Entonces, para hacer workflows que vayan a, a limpiar datos masivos en el orden de petabytes, SPAR es una herramienta excelente. Para otras cosas, es una herramienta eh, hartamente complicada, para cualquier workflow de, de Machine Learning, hartamente complicada. Y esto es Distra, que es uno de los grandes computer scientists, además de origen europeo, aunque vive muchos años en los Estados Unidos. Ya lo decía, para hacer cosas robustas necesitas cosas sencillas. Eh, el número de clientes realmente necesarios de Spark puede pues ser a lo no, mejor en el mundo. Hay otro artículo muy bueno, es que no, no todo el mundo es Google. Entonces, cuando tú utilizas, incluso los bancos muchas veces quieren competir, es que el volumen de datos que tiene un banco no tiene absolutamente nada que ver con el volumen de datos que tiene Google son dos dimensiones diferentes entonces solucionar problemas con este tipo de herramientas es, es muy muy complicado y para hacer aplicaciones en el mundo real muy complicado hay gente que, que empieza a dejar eh, empieza a dejar los estudios en Big Data para centrarse en los estudios en Small Data entonces tendría que eh, ¿Qué opina Trifanta para usuarios no para tratar datos? Eh, eh, eh, Trifanta no, no está mal como, como herramienta y te permite cierta agilidad. El problema de Trifanta es que, que, que está pensado para que la persona siempre esté delante de la herramienta. ¿no? Sí, sí. sí que hay cosas que han, han hecho luego y se pones que, eh, a hacer a nivel de API, pero tú lo que quieres es poder hacer un workflow, eh, poder terminar automatizándolo de forma. Eh, que eso no, no tengas que volver a repetirlo, ¿no? porque tú no quieres a la persona a ir repitiendo las cosas una y otra vez. ¿no? Eh, y, y, y a veces, eh, quizás esto es una mentalidad más general de que el, el trabajo de los ingenieros o de todo el mundo debería ser automatizar su trabajo, ¿no? para que quiero repetir las cosas. Si, si somos capaces de automatizar nuestro trabajo, nos podemos dedicar nuestro tiempo a hacer cosas más, más interesantes. Hace, hace unos un, tres, cuatro meses, a lo mejor menos. Alguien publicaba eh, en Hacker News, que recomiendo a todo el mundo que siga y, y demás, salen vez 20 artículos cada día, muy interesantes para leer, eh, eh, publicaba que, que llevaba tres o cuatro años, eh, había, se había unido a su compañía y esos tres o cuatro años no había hecho absolutamente nada. Parecía, y se dedicaba a jugar dentro de la empresa porque había automatizado a los tres o cuatro días de llegar, había visto lo que tenía que hacer, lo que había pedido de su jefe, y lo había automatizado, lo había programado. Y no tenía que hacer esa tarea. Y lo despidieron cuando se lo dijo a su jefe. Y, y le llamé para contratarlo. Este es el tipo, de, este es el tipo de, de ingenieros que tú quieres contratar. Los que son capaces de automatizarse las cosas. Hay herramientas que no están pensadas para, para automatizarlo. Por ejemplo, muchas de las cosas que hace Microsoft no piensan en poder automatizarlas porque quieren cobrarte por la presencia del humano frente de la herramienta. Hey, Alejandro. ¿Qué más sobre la enseñanza? Esto de aquí, la gente que, que, que es, la, es la, la sección de noticias de White Combinator, que imagino mucha gente también conocerá. Ah, vale, sí, te, perdón, ¿me estabas diciendo, Carmen? Sí, eh, Alejandro nos preguntaba hace un rato, que no lo hemos hecho mucho caso, no, ¿qué opinabas en general sobre la enseñanza académica en este sector? Eh, como, como intentaba apuntar a, a lo largo de la, de la, de la clase, eh, el, el problema que hay es que, que lo, se, se centran las cosas en, en demasiado los algoritmos y, y he dado varias referencias donde, al final, los algoritmos no son tan importantes. ¿no? Entonces, la, la gente de la academia no tiene la experiencia eh, de hacer eh, el ciclo end-to-end en de aplicar cosas. Una, una de las recomendaciones que yo he hecho a la, a la, a la gente así que ha participado un poco en la elaboración de, del Plan este nacional de, de Inteligencia Artificial, que se anunciaba el lunes, es que los, los, los profesores deberían debería existir un programa para que las compañías eh, admitieran profesores en sabático durante un año o dos de forma que fueran allí, aprendieran los problemas que hay, volvieran a la academia, sabiendo los problemas que hay, su investigación se dedicaría a resolver problemas del mundo real y a los alumnos les transmitirían cosas del mundo real. Uno, uno de los grandes héroes eh, del Machine Learning es, es Leo Breiman, ¿vale? y esta persona eh, es un estadístico que dejó la universidad, se fue 13 años a, a trabajar como consultor, y cuando volvió a Berkeley como, como estadístico, revolucionó las estadísticas, no, no, no, no las estadísticas, porque ahora os cuento, pero revolucionó el Machine Learning. Es el inventor de, de la, del bagging del random forest, de los decision trees, de, de muchísimas de las cosas que a día de hoy se utilizan en producción en el mundo, en el Machine Learning. ¿vale? Una de las cosas, nosotros los algoritmos que implementamos son los suyos era una persona increíblemente que discutió mucho con los, los estadísticos tradicionales que no le hicieron caso de que al final tú los datos puedes extrapolar y crear modelos cuando los estadísticos siempre piensan al revés, del modelo a los datos para ver que la hipótesis que he formulado es la 12 el RIGIER, que me sale la palabra ahora en español. Eh, y los estadísticos no le hicieron caso y hace dos o tres años el presidente de la Asociación de Estadísticos Americana reconocían que los estadísticos habían perdido la gran oportunidad de su vida porque alguien se inventó el título de Data Scientist cuando es un estadístico. O sea, el, el, Nosotros, eh, o yo, si alguien viene y dice que es estadístico, encantado de, de, de ficharlo. Si alguien dice que es Data Scientist, mmm, es alguien que se ha cambiado el título en, en LinkedIn. Esto es, es una formación no reglada, ¿no? Ser un Data Scientist es, es muy fácil. Como decía antes, eh, yo tendría cuidado con la gente que quiera perseguir esa carrera porque empiezan a estar a, a marcarse, ¿no? que miran cómo has conseguido ese título, cuando lo has hecho. Mejor ser un estadístico, mejor ser un ingeniero de software, mejor eh, hacer un máster de ingeniería de software avanzado o intentar intentar anticipar cosas que, que yo creo que... o corroborarlo, por supuesto, que pueden tener su impacto a largo plazo, como antes de decision engineering. Sí, porque Francisco Rons, pues, también pregunto, ale, perdón Alejandro, no preguntaba si la gente estaba dejando de cursar estudios en Big Data. Yo es que, la, mira, mira que, mira, eh, y a lo mejor no, no lo he hecho bien, cada vez que alguien me ha comentado un máster de Big Data o de participar, siempre a todo el mundo he dicho lo mismo, cambien el título, cambien el título, porque es que se va a pasar, esa moda es pasajera y no no... No es una tecnología. El, el Big Data, eh, podéis mirar la, las referencias, no existe. Eh, sí, oye, volúmenes de datos, más, más, large scale, es una eh, de bases de datos ha utilizado siempre, pero el Big Data de ahora es, eh, es, eh, el, es es el Data del mañana, ¿vale? Si miráis el, cualquier cualquier iPhone, miráis el volumen de datos que tenéis en el iPhone es superior a todos los discos duros que había en, cuando yo estudiaba la carrera. En, a mitad de los 90, ¿no? Y, y, y va a ser pésimo en comparación a lo que vas a tener dentro de un par de años, ¿no? No, no tiene nada que ver. El Big es una cosa que se ha inventado en Silicon Valley, que se transmitió aquí, que ha llegado aquí en España, no sé por qué, se estará un poquito más y, y todavía hay alguna gran compañía que lo utiliza en su marketing y demás, pero son datos, son simplemente datos y, las, y, y en eso es lo que, lo que pasa, ¿no? Un data engineer, más que tal, muchas tecnologías. Evidentemente es que han pasado muy rápidamente a ser obsoletas. ¿no? Pregunta: ¿Cómo puedes seguirte LinkedIn? Eh, yo, sí, yo, yo no, no, soy, no soy de los que escriben y todo ese tipo de cosas, eh, el, eh, pero sí que tuiteo de vez en cuando y lo que y muchas de las si veis muchas de las cosas que he mencionado las veréis en mi, en mi, en mi Twitter. Que soy aficionado. Y, y veréis que, que pues he encontrado la, la mayoría de las referencias que da cuando he visto cuando veo para mí es como un bookmark cuando veo algo que quiero de lo que quiero acordarme lo, lo, lo pongo en Twitter pero muy pocas veces a lo mejor he dicho algún pensamiento mío es todo siempre como un bookmark Gracias. Bueno, llevo, llevo muchos. Mucho, control de esto, pero de, de otras cosas te podría decir que soy totalmente un ignorante. En el año 90 decidí dejar de leer literatura y solamente leo cosas que son relacionadas con computer science. O sea que mi, mi hobby, todavía programo cada Navidad y este tipo de cosas por, por hobby, pero no. no, no o sea, me, me encanta el computer science en general. Bien, pues ya son las 8 y 10, ya hemos abusado de ti un poquito más de la cuenta, eh, Francisco. Muchísimas gracias. No, bueno, vosotros, otros, encantados, siento no ver las caras y la, y la comunicar así más de cerca, pero también si me enviáis un email, mi email es eh, martín.com eh, aquí, lo que necesitéis en cualquier momento, como decía Carmen, si os pedís a la escuela. Seguro que no sé si tendremos canapés para todos y lo, lo que hayan preparado eh, en el catering, pero seguro no. Eh, bueno, pues gracias, eh, os vamos a mandar por correo electrónico una encuesta para que valoreis eh, esta es in interesantísima exposición y, y también colgaremos en, en Andalucía Digital, en nuestro espacio en el campus corporativo del sector TIC, la grabación de la webina por si alguien por si alguien se ha pedido algo. Yo lo he escuchado todo contigo. Es decir, que en la grabación espero que, que también se oiga todo. Uh -huh. ¿Vale? Vamos, yo estoy con los pasitos. O sea que. En el campus corporativo del sector TIC, os la mandaremos, Gonzalo, pues la mandaremos por correo electrónico cuando la tengamos unida. Muy bien, y nosotros organizamos muchas. Eh, José, eh, organizamos muchas cosas en Málaga, ¿eh? Todo lo que se organiza aquí en Sevilla se organiza en Málaga-REPE. Así que os mandaremos información de, de las actividades dirigidas precisamente a todos los tecnólogos que estéis participando en esta charla. Bueno, pues gracias a todos por, por participar y, y espero seguir viéndose en otras conferencias que vayamos organizando. mm -hmm.